Espérate, por favor. Este amplificador es, está hecho con dos vasos, eh, un tubo de papel y dos pedacitos de caja. Para, para que se vea <tose> el sonido más, más alto, el tubo se adhiere a los dos vasos. Y cuando se pone el celular acá, por la parte del sonido de abajo, se transmite el sonido por los vasos. ¿Cuál es tu nombre? Nombres completos del grado. En acción entonces vamos a ver el, el, el ¿qué? Ampli ampl amplificador de sonido. No sería un amplificador, sí, es un amplificador, es un distribuidor.